Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo mensaje que vamos a dar respecto a este tema que a todos nos ha alcanzado, que a todos nos ha llegado y que por supuesto ha tenido un efecto tremendo y contundente en nuestras vidas. Estamos hablando del bicho, ¿no? de esta enfermedad de Corona Luz, así le hemos llamado aquí. Y Corona Luz es importante para todos nosotros porque es la dirección con la cual le vamos a dar a todos estos acontecimientos que están sucediendo. Si es que, por supuesto, nosotros nos llamamos personas espirituales. Si es que, por, nos, si es que, por supuesto, nosotros entendemos que los hechos y los acontecimientos no se dan, porque son injustos, porque son justos, porque son buenos o son malos, simplemente corresponden. Y como nosotros estamos montados en la sabiduría, entonces vamos a darle esa dirección y esa fortaleza para poder dar un gran salto a nivel de conciencia. Lamento a aquellos que lo vivan con terror, lamento a aquellos que lo vivan con miedo, con angustia, con frustración. Yo sé que muchas cosas muy difíciles están ocurriendo porque, claro, se ha paralizado el mundo y entonces eh, la economía empieza a pegar y entonces eh, el miedo a la enfermedad empieza a crecer y entonces la angustia y la incertidumbre a todos los terrenos empieza a invadir. Pero para todas aquellas personas que se suban y se monten a esa energía por favor les pido que cambien y reviertan esa situación porque esa frecuencia no nos va a llevar a ningún lado positivo. Claro, si ya la cena está vacía, por supuesto que no vamos a vivir encerrados en nuestras casas. Salgan, salgan y empiecen a ver qué es lo que pueden hacer. No podemos nosotros aguantar hasta momentos entonces en donde ya todo empiece a tronar y la locura se empiece a empoderar porque va a ser un caos mucho mayor que la misma enfermedad. Así que, de manera organizada, de manera ordenada, de manera consciente, dentro de nuestras posibilidades, o nos mantenemos en casa, o salimos al mundo a vivir lo que necesitamos vivir para poder sostenernos. Eso está eh, en la razón y en la lógica de todos nosotros, por supuesto. Claro que atendiendo las medidas de higiene que son requeridas para, eh, si supuestamente vivo en una ciudad que el contagio ha pegado fuerte, y por supuesto que me voy a cuidar. Pero no por eso voy a detener mi vida, y más cuando ya no puedo seguir sosteniendo esa vida de total y absoluta inactividad. ¿Sí? Bueno, Pero esto no quita que estamos viviendo una cuarentena. Una cuarentena que algunos dicen que fue detonada por un virus que fue mutado de manera artificial y que es un arma bacteriológica. Otros dicen que no, que fue a través del murciélago, que fue a través del pangolín o que fue a través de un hecho natural. El hecho es que está esta enfermedad. Y entonces para todas aquellas personas que empiezan a replantearse y a preguntarse y a no poder dormir de si es un plan del de nuevo orden mundial, o si la élite está organizando algo para poder cambiar la regla de juego y entonces empezar a, a, a quitarnos libertades y un montón de cosas, déjenme decirle a todas esas personas que ya se relajen, que ya por favor empiecen a tomar y a asumir la vida con mayor tranquilidad, porque no importa no importa si es artificial o si es natural, es un hecho que corresponde ser vivido. Y es un hecho que todas las personas que estamos llenas de luz, de conciencia y de entendimiento, vamos a aprovecharlo a nuestro favor. Y entonces estamos en una cuarentena, una cuarentena todos nosotros, que es un número que se ha repetido muchísimo, por supuesto, en, en la Biblia. ¿sí? Aquí algunas referencias... Más de 100 veces se hace mención al número 40, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que, por supuesto que es un número muy importante. Por ejemplo, algunos puntos para que ustedes tengan presente. Noé ya sabemos que con su arca estuvo 40 días, ¿no? Hasta que parara de llover y pudiera llegar a una nueva tierra. Moisés es llamado para que empiece a predicar a los judíos a los 40 años y guió a su pueblo 40 años también a través del desierto, otra vez el número 40. Luego, también el mismo Noé permanece 40 días en el monte Sinaí donde recibe las dos tablas, otra vez el número 40. Ni que decir de David y Salomón que ambos gobernaron 40 años también el pueblo judío. Fíjense, dos reyes muy importantes ¿no? dentro de, del judaísmo. Después entremos a lo que a nosotros mucho más nos interesa y nos impacta y nos llega, porque se trata de Jesús. Y Jesús es llevado al templo una vez que nació a los 40 días, ¿eh? llevado al templo para ser presentado ante Dios. Después eh, Jesús predica unos 40 meses, fíjense ustedes, 40 meses. ¿eh? Tres años, pero fueron 40 meses los que predicó. Luego pasa 40 días y 40 noches en el famoso desierto. ¿Sí recuerdan? Ahí cuando fue tentado con Satanás. Jesús también. Parecía que tenía un fetiche con el número 40, porque el número 40 estaba en todos lados. Luego, fíjense ustedes, en el sepulcro pasa 40 horas antes de resucitar, una vez que murió. 40 horas estuvo ahí. Y luego, antes de ascender. Luego de haber resucitado, pasó 40 días entre nosotros, o mejor dicho, entre los discípulos. Otra vez el número 40, siempre el número 40. Y ni que hablar que a los 40 días, el embrión, en el embrión que se está formando en la panza de mamá, su corazoncito empieza a latir. Y bueno, también la mujer ya saben eh, que una vez que... Da a luz, tiene que pasar una cuarentena, ¿no? 40 días hasta que se vuelva a recuperar eh, eh, completamente. Bueno, fíjense ustedes cómo en la naturaleza y cómo, por supuesto, en eh, todas estas narraciones bíblicas, siempre el número 40 está presente. Y el número 40 representa, sin ningún lugar a duda, un tiempo de preparación, un tiempo de trabajo, un tiempo antes de dar ese gran salto, un tiempo antes del gran tiempo. ¿Mm? Eso es lo que siempre ha significado, eso es lo que numero numerológicamente tenemos como resultado y eso es lo que ahora la humanidad está viviendo. ¿Cómo la aprovechamos entonces? Debemos todos nosotros elevar la frecuencia de vibración, debemos todos nosotros alejarnos del pánico, del terror, del miedo, por favor, hagan eso, aprovechen estas nuevas radiaciones que llegan de las más altas esferas y entonces pueda llegar a ser aprovechado por todos nosotros y empiece a despertar aspectos que son fundamentales. Estamos en tiempo de Pascua también. Y en esta, perdón, en esta cuaresma que termina en la Pascua, Ustedes ya saben, y más para aquellos que conocen todos los rituales de la iglesia y de la misa, del catolicismo en general, se enciende un Sirio Pascual. Ese Sirio Pascual, una vez que Jesús resucita, simboliza el despertar a esa nueva conciencia. Y cuando hablamos de Sirio Pascual estamos hablando de la estrella Sirio. No voy a profundizar mucho por ahí pero la estrella Sirio, de la estrella Sirio, es que se emanan todas las radiaciones de las cuales son necesarias para nosotros y en donde podemos activar esferas superiores. No por nada, en los jeroglíficos egipcios, y aquí Ricardo me va a poner la imagen, ¿eh? encontramos las dos energías, que es el receptáculo, que es el falo, o sea energía femenina y energía masculina, y por último, el tercer símbolo de este jeroglífico que da referencia a la estrella sirio, es una estrellita, ¿sí? que es la unión del yin y el yang. Todos nosotros entonces, para poder estar en vibración con esa frecuencia, mantengámonos en el centro, mantengámonos en equilibrio, mantengámonos centrados y en una actitud positiva, relajada, confiada, porque todo esto va a pasar, y va a pasar, y lo que venga para aquellas personas que les corresponda va a ser algo muy positivo, sin ningún lugar a dudas. Aquellos otros que se sumerjan en las bajas vibraciones, bueno, yo ya no podré darles garantías de que algo bueno va a suceder, por supuesto. Porque fíjense que este virus, como lo dijimos la vez pasada, es como un detector, es un virus informático, sí que escanea e identifica a aquellas personas que están en debilidad de condiciones, pero en debilidad de condiciones energéticas, por sobre todas las cosas. Claro que se habla de que los ancianos, claro que se habla de las personas enfermas, pero ancianos y enfermos solamente si están en una actitud ya, de desprendimiento de esta vida, de derrotismo, de terror, de angustia. Ha habido muchos muertos y eso no hay que dejarlo pasar por alto. Yo hice aquí unas anotaciones porque vi hasta el día de hoy, que estamos en el día 7 de abril del 2020, del 2020 que también es 40, ¿eh? por supuesto lo dijimos en el video pasado, hay en Estados Unidos... Yo voy a tomar al país de Estados Unidos y, y, y México, ¿no? que es donde nos encontramos, porque esto me va a dar paso a un segundo mensaje importante que quiero que ustedes lo tengan en cuenta. En Estados Unidos tenemos 300, hasta el día de hoy, 7 de abril, 386.339 personas infectadas de, de, de este virus. ¿sí? Bueno, registradas por lo menos, porque de seguro es el doble, el triple o mucho más de personas, y tenemos registradas unas 12.259 muertes que por este virus se dio. Perfecto, Estados Unidos está aquí nomás. yo me encuentro en la frontera de Estados Unidos, en el estado de Tamaulipas. Sin embargo, en todo México tenemos 2.439 infectados y 125 personas que perecieron, hasta el día de hoy, 7 de abril del 2020. Fíjense ustedes la tremenda diferencia que existe. ¿Cómo es posible? Siendo que las fronteras nunca se han cerrado. Bueno, creo que ahora Estados Unidos no permite que los mexicanos entren. Es ¿no? muy loco. Nosotros tendríamos que cerrar. Pero bueno, pero, eh, pero nunca se ha cerrado. Y aquí las actividades recién ahora empiezan a ser eh, algo restringidas. Pero la verdad es que hemos vivido con... Bastante naturalidad todo este proceso. no Nos hemos cuidado mucho. México no es un país que se destaque por tomar medidas preventivas, no en ningún aspecto, y en esto tampoco. Pero bueno, está haciendo lo que puede, está aprendiendo, está siguiendo toda esta energía a nivel mundial y está muy bien. Sin embargo, la diferencia es enorme. ¿Cómo es que en Estados Unidos se desplegó y prendió con tanta fuerza este virus, como también en muchos países desarrollados. Mientras tanto que en otros países no tan desarrollados no ha afectado ni ha pegado tanto el coronaluz. Lo que yo puedo percibir y que se los quiero transmitir a todos ustedes es que en regiones como en la que yo vivo, en este en esta región yo sumo a lo que es la frontera, principalmente, aparte de Tamaulipas, Baja California, Chihuahua y Sonora, ¿m? nosotros nos hemos vuelto lo suficientemente inmune al miedo, al terror, al pánico. Nos hemos vuelto inmune como otras regiones del planeta, como otros países también, y que no son países desarrollados, porque hemos vivido bastante de estas situaciones de crisis, en donde la violencia, en donde el terror, en donde la persecución y la muerte ha estado a cada esquina de los, lugares, de los barrios en los que nosotros vivimos. Sí, así es. Son regiones muy difíciles. Ahora está un poco calmados, tal vez gracias a la cuarentena, pero... <risa> Por eso nosotros lo asumimos, o por lo menos lo que se percibe en, estas, eh, en lo que es la frontera con Estados Unidos, se vive de manera diferente que en los países desarrollados. Porque hemos creado una inmunidad psíquico-emocional, en donde nuestras defensas no se bajan por esto. Ya hemos pasado por situaciones como esta. Y yo quiero que ustedes lo tengan presente, quiero transmitir esto, porque es una prueba material, porque no se puede explicar si no. ¿Cómo es posible que aquí en el Valle de Texas, cruzando nomás el río Bravo, nosotros tengamos una cantidad tremenda de infectados de personas y luego las personas que están de este lado del río Bravo, en este caso Reynosa, Matamoros, Laredo y otras ciudades fronterizas, casi no existan esas eh, esas personas enfermas, o por lo menos en la misma proporción. Por eso es que el miedo nos sumerge a nosotros, no solo a exponernos a la enfermedad, sino a, a exponernos a cualquier tipo de calamidad. Y aquellos que hemos pasado situaciones difíciles y sostenidas durante mucho tiempo, asumimos las cosas de manera diferente. Aprendan las personas que viven en estos países desarrollados. No que se vayan a un lugar y a un sitio peligroso, no. No me refiero a eso, me refiero a que aprendan a asumir la vida con fe, con fuerza interior, con confianza, con estabilidad. Y entonces podremos detener la famosa pandemia, ¿sí? de la cual no estoy yo de acuerdo que se le llame así, ¿eh? porque para mí pandemia... Ya lo dijimos la vez pasada, pan es todo, demos es pueblo, todo el pueblo. ¿Y por qué la tenemos que asociar a una enfermedad? Yo preferiría asociarla a la unidad, preferiría asociarla a las altas esferas. Entonces, es importante, es importante comenzar a ser resilientes, resilientes. Es importante para todos nosotros adaptarnos a estas circunstancias y desenvolvernos de la mejor manera posible. Porque aquel que no sea resiliente, entonces va a ser un analfabeto. ¿Mm? Lo que con anterioridad un analfabeto eh, significaba, y era que no tenía futuro, y era que no podía desarrollarse, y era que tenía garantizado una vida realmente muy cercana a la ruina, muy cercana a, a, a, a la pobreza, eso le va a ocurrir a las personas que no son resilientes. ¿Mm? La resiliencia entonces en estos tiempos es fundamental para estar en una actitud y poder aprovechar todas estas transformaciones y poder llenarnos de esta energía que viene desde ese sol detrás del sol que se llama Sirio y entonces por fin poder empezar a llegar y alcanzar ese nuevo estado de conciencia para esa nueva humanidad que todos merecemos y que todos queremos. Entonces hasta aquí esta segunda plática. ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.